...con resultados sexuales. Déjame darte una mamada. Ya sé, y si yo se la meto a los dos... ...sos. Estuvo delicioso. A la princesa Fiona Jensen. Cabello fuerte, cabello perfecto. El enano más rápido del mundo. Hagámoslo. Soy rápido. ¿Por <risa> ¿Qué, qué no me alcanzas? <risa> es trabajo duro. No mames. Yo soy Betty. Este es mi hermano pequeño, John Esta Estás mamá. Bitch. Y este es el iluminado <risa> ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo pasa ¡Listo! ¡Hola, lo acabo de terminar! ¿Y ¿Se puede saber qué es? ¡Ay! <risa> ¡No! ¡No! Yo soy gorda, pero por lo menos no soy estúpida. Porque la gente a mí me dice, tú estás muy gorda, tú estás reventada de comida. No, mi amor, el 70% del cuerpo humano es agua. Eso quiere decir que yo no estoy gorda. Estoy inundada. Al favor. Lloyd. Lloyd. Lloyd. Lois. Lloyd. Yo soy y esta es mi casa de Yo soy Peta, la señora. Este es mi hermano subforno al yo. Hoy... Estoy mamá, la mayorza Y este ego no es mi papá. ¡Saca la basura! Pe Pepa, George y sus compañeros amigos están en los columpios del parque. Pepa, Susy, Pepa, Dani, Pepa, Pepa, Susy y Giorgio van a montar en la roller <risa> ¿Estáis listos? Sí, capitán, estamos listos. <risa> pues entonces vamos. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Vuela, vuela! Smithers, creo ¿Eh? que donaré un millón de dólares al orfanatorio. ¿Eh? Cuando un cerdo vuele. ¡La <risa> maldita primavera! ¡Aquí llega Jessica Rabbit! Haría lo que fuera por mi esposo. Lo que sea... ¿Me puedo montar con vosotros? ¡Vete a la mierda! ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mami? ¿Mami? ¿Mami? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué instrumentos hay ahí dentro? Solo esta trompa. ¿Puedo probar? Sí, tienes que soplar muy fuerte. que nadie va a retratarte Levántate, ponte saca de al Prendete en fuego como un Oremos todos por el elefantito Melo Melo es un elefante que nació prematuro Y su mamá elefante no lo puede amamantar ¿Cree usted que Melo mame algún día? Espero que Melo mame pronto porque si nunca Melo mama, este moriría. Así que Melo debería mamar todos los días. Porque mamando Melo todos los días, muy feliz sería y más grande se pondría. Pidamos todos con mucho fervor para que Melo mame pronto. ¿Cómo funciona esta cosa? Oh, ¿Cómo hace calor? Oh, mucho mejor. Ah, oh, mi café está a dos kilómetros de distancia. Ah, oh, este café está muy lejos. ¡Qué pedo, chavo! Soy David Jones, así como el pirata. Les voy a mostrar esta mesa llamada Table Mate. Está bien, chida. Se acerca a ti y no puedes escapar de aquí nunca más. ¡Wow! Sácame de aquí, güey. Pues, pues es blanca y... Sí. Era agua poner las manetas. Úsala en tu sala, también puedes usarla en tu sala, y en tu sala también sí, con el abuelo No se jugará esto Excelente para disfrutar una buena noche de películas con palomitas y refrescos La Table Mate cuenta con un portadazos. ¡Wow! Y dime tú qué opinas No, <risa> no pues yo soy la niurca y no sé qué estoy haciendo aquí ¡Baila! ¡Ay, hay terremoto! ¡Ay, terremoto! ¡No, Platito, no! La Table Mate cuenta con tecnología china que puede dividirse por mitosis Y lenguachen lo fuerte que estoy Uy, ahí está! Y luego se comenta en mi perro. Ah, ven acá, Fido, ahora aquí. ven acá. Ven, acá. Shhh, ven, ven, ven, ven, cállate ya. Mantén a tu hija alejada de los muebles reales. Así que pon la mesa en medio de la sala y dale el comidita ahí mismo. Tan fácil como doblarla, acercarla hacia ti y listo, ya te puedes poner a ver, memes. Ahora, guacha, te voy a hacer un truco de magia. La metemos por aquí abajo y mira nomás, aparece acá chingo, qué loco, no, por solo 29.95 obtendrás tu table mate. Y deberías comprarlo porque tiene un portavasos. Pero espera, si llamas ahora, te podemos dar a un ancianito para que tengas dos abuelos. Ordena ahora ya tenga su table mate. Alimenta a su hijo desde lejos de la sala. Disfrútela como de una mesa comprando otra mesa totalmente inútil por televisión llame ya And just like the guy mamá mami mami mami mami ¿Qué? hola <risa>